Uf, uy, ha sido un día muy duro. Bueno, voy a volver a casa a jugar un poco de Roblox. Quiero que voy a jugar un poco de Arsenal. Ya que el Arsenal me encanta. Voy a comer realmente para, para poder ir a jugar Arsenal. Uh, voy a comenzar a iniciar sesión en Roblox. Bueno. Ah, ah, ah. Bueno, hay que esperar y... Bueno, se supone que esto es... Esto es... Ro Arsenal. Nada, güey. Creo que tengo que esperar un tiempo más. Bueno, voy a iniciar esta partida A ver, ¿cómo es que vamos a hacer Bueno, bueno, pues bien ¿Listo? No ¿Qué pasar el volumen ahí? A ver, creo que aquí está un poco de falloso si ¡Oh, ¡No! ¡No me mata. Tengo este es el más divertido del mundo Wow Vamos a ver qué más se puede hacer en este juego. A ver. ¡Ay, no! we get a smash subscribe button! advertiser No, no, no, no, no. me no. No, me pues de todo. No, no le pillé. Ya, ahí sí. cuando ya, ¿Hay que venir por acá. On, Creo que este bueno es el acá es Can we get a smash on that subscribe button? Can we get a smash on that speed? No, no, no, no, no, no, no, de derrota. Mis amigos me dijeron que que este juego había que cambiar el cuchillo rápido. Estoy con esta de es, mi amigo. A ver cómo vamos en esta confianza. Uh, maté, lo maté, lo maté vamos a ver, me matará otra ¿no? a ver, Joder, un poco de todos que ya no, no, no me mataron, me mataron. Nah. mataron güey. que mal No, medio fechado. creo que me dio un Ya que me dio toda la vida bueno, yo tenía toda la vida. No, me mató. La placa sí que está buenísima, está armada. Okay. bueno. La verdad es que es muy potente. Bueno, bueno, bueno, ya está, ya está. Esta partida se tiene que ganar, si es y me dieron así? Si no tengo cuchillo, que ¡Uh, maté los dos de Pero ¿cómo no me ayudó doble click, click, kill No, ya, ya, ya Ya kills Ya no falta casi nada me click, ¿no? no, no, no, no. No, no hay que me lo... me captó como si... Bien. Ahí tengo 31 kills. ¿sabes qué es está. Ahí está, No, yo lo fallé. Someone clip that! Vamos a ver para acá, esto tiene que matar a uno, creo. No, ya hay que matar a uno. Pero... Ella, matar a una... No, lo mató, no, no, no, no lo no, mató, no, ya lo mató. Pues no. La verdad es que la partida tuvo tampoco tan mal. Bueno, yo creo que hay que seguir en la suerte. Yo creo que ahora voy a irme a otro juego llamado Tower of Hell. A ver cómo está. Eh, voy a salirme. Uf, este juego, a ver cómo está Lo cuento de mi amigo, tampoco está tan mala A ver, a ver, vamos, vamos, vamos, ¿Vamos? me dijo que había que hacer estas cosas y Me enseñó un poco, a ver A ver, así, así, así Así, ya Vamos, vamos, vamos, vamos. Oh, me, me morí a ver, Este portal no sé de qué es Seguro es un, una cosa que lo pusieron de decoración. De qué hacer? A ver, corre. Y va por acá. Listo. No, pero es que pero sí me muero ahí. A ver, vamos a ver de qué está por todo. Ahí dice ahí proto-worsts. Vamos a tocarlo. ¿Qué pasa? ¡Oh! me lleva a otro, otro juego. ¡Oh! me lleva a otro, pero. Oye, esto está más grande más difícil A ver Hay que saltar, creo Aquí mi amigo me dijo Que había que estar saltando Nada más Ya que si no te caes Ya Me hice un poco de conocimiento De estos niveles A ver, este no me lo conozco Creo que se supone Que tengo que saltar aquí, no A ver Ahí yo creo que hay que saltar Con esa chica de ahí Hay que venir acá Saltar esto Esto, eso Y ahí subir de acá Esto está un poco más difícil Mi amigo me enseñó eso Y hasta él mismo No se lo pudo pasar A ver, vamos, vamos, vamos Listo. Y yo digo que mejor me voy acá porque acá es más, más fácil, no más fácil. A ver, hay que esperar que tengo vueltas estas cosas. Si me la paso a la primera, voy a, me mato, me mato. Pero no creo que voy a pasarme la primera, güey. No. Güey, ya no queda tiempo. A ver, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, Y ya. Ya está. Ese chico tiene ese, esa cosa que me, me, que me dijo que he visto muchas personas que son pros. Wow, esas personas sí que saben jugar. Miren, pero eso les dije que no, no se puede. Se a ver, a ver que parse. A ver, voy a esperar aquí esta cosa de vuelta. A ver, aquí, este nivel no me lo sé. Ya, de vuelta y ya. A ver, ay. A ver, así, ¿sí? sí, ya está. Uff, uh, me que a caer. Vamos a pasar por acá. Hay que estar un poco juntos a las paredes porque después no vamos a poder cruzar bien. ¿sí? Ya está. ¿Vieron lo Pro Player que soy? A ver, esto así. Esto sí está un poco difícil. Esto donde me caiga, me muero. Y que hay que tener un poco de cuidado aquí. ¿okay? No. Ya me caí. Bueno, no vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos, vamos, vamos, vamos. A ver, esto ya me lo sé cómo pasármelo y ya está. Esto hay que pasárselo fácil y rápido. Ya. A ver, me vi una persona que hizo. si hizo esto. A ver. Ya. Oh. Bueno. Como oh, me había muerto. A ver. Ve por aquí. Oh. Bueno. Hay okay, que venir. Hay es, que es, ver. Está nivel 17. Bueno ya, hay que seguir. Vamos a ver si nos vamos a pasar más que una no, sí sí sí, sí. allá, así hay que por aquí, sí. hay que. ¿Qué hace esta chica? Uh saltó de una. de un truco. Eso se llama truco salto. Salto el truco. No, me cae. A ver. A ver, voy a poner por acá. A ver, yo voy por acá. Vamos, vamos, vamos, vamos. Listo. Deben ver algo nada más. Ah. Ya, vamos a entrar aquí. Aquí. Deja ver los, los que es aquí. Ya, hay que seguir. Vamos, vamos. Vamos. Hay que saltar rapidísimo aquí esto. Que no te caes. Y si me muero, güey. A ver, creo que voy a ir a otro juego que se llama. Este. Mar de Mystery. Uh, yo he de el modo Dogme Voy a probar los dos para ¿vale? ver cómo están Mi amigo me dijo que Su cuenta está rechazada Ya que en Arsenal lo tienen nivel 100 y eso. Tampoco puedo decir que no lo tiene alto Voy a ir a Mar Mystery Para ver qué, qué juego es ese ¿Sí? No me dijo qué juego es este, pero me lo dijo que entre Para ver si me gusta A ver, vamos Uh, pusieron esa cosa, ¿Qué es eso? El, es un escudo pero quiero el escudo para, para que no bueno, me caiga. Mm, bueno, voy a, a ver. Hay que tener poco de cuidado aquí. Así, así, así. Listo. A ver, ya. Listo. Acá está, acá está. Vamos vamos, vamos para acá. Vamos para acá. Listo. Esto sí la fallan un poco. Aquí hago el truco salto, como ya saben. Ahí está. No sé si será. Uy, uh, eso me hace in... es inmortal. Oh. Oye, pero no me hago inmortal, de ¿eh? no Cuando me hago la munición por sí mismo. Wow. Y pusieron ese otro reloj. ¿Que es para parar el tiempo, qué? Pero salía un reloj más. más. Creo que es para aumentar el tiempo o algo así. No. Nah. Uh. Listo, listo, listo, listo. Bueno, voy a irme al mar de Mystery. Solo dejen decirle adiós a... ...a todos. Voy a decirles... ...que voy a irme al mar de Mystery. Voy a ir al mar de Mystery. Ya solo ahora me eh, voy a poner voy a salir wow ahora ya me cargó el mar de mystery me está cargando algo no sé qué está cargando me lavo un poco a ver me puedo poner esa cosa de tu que. oye se ve bien este juego pero cuánto tengo que esperar para poder jugar ah ya iba a iniciar esto de antes había jugado una vez y no se veía así no sé por qué va un poco lento. No, los gráficos me, dijo, me, me dijeron que lo pongan en manual, ya que si no en automática se me va a dar peor poner más la llave. Aquí, aquí, esta chica. Creo que es una chica. Mira, tiene un cuchillo y un arma. Ah, no, yo también tengo. Vamos, vamos, vamos, vamos. Si me toca hacer el murder, la primera. Solamente me salgo del juego y ya. <risa> me salgo del juego y voy a jugar... <risa> otra vez tu para sufrir más no para subir un poquito más a ver que toca que toca es que va a tocar a mi inocente es imposible de que me toque murder en lo primero así que vamos a ver bueno puedo seguir con el video de todo modo ya que esto es imposible totalmente que me salga ¿Qué a, a ver mira mira truco de escondita se llama esto ponte aquí atrás y ya no, mentira los emotes no no sé si tengo no tiene... Ay, me mataron ¿Qué? ¿Cómo salgo de esto? Ahí está No, me mataron Bueno, voy a esperar que me toque lo siguiente Chicos, creo que ganó, ¿no? porque salió una musiquita de épica Este chico ganó, no creo A ver... Esperemos... A ver qué pasa... Oye, y, y la verdad es que el mar de Mystery se ve bien. Ya le pusieron hasta sombras. Antes no tenía, creo. Pero se ve nuevo el mar de Mystery. Wow. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa aquí en el mar de Mystery. que hay de nuevo aquí en el mar de Mystery? A ver, le di acá. Ya, vamos, vamos, vamos. Vamos rápido. A ver, que me toque Sheriff. Soy un poco bueno con las armas, así que quiero que me toque Sheriff. Sheriff, porfa. ¿Cómo me siento? Esa chica que se sentó ahí. No sale el mapa. Me, me dijeron que a veces se buguea. Y no sale el loading mapa. Mapa, esa cosa. A ver, esperemos un poco más. No, ya se, se bugueó. Ah, tengo que reiniciarlo. Ah, ya, ahí salió, ahí salió. Pensé que se había bugueado. Entonces, se hubiera bugueado, tenía que salir y entrar otra vez el juego. Eso es algo aburrido. Estar entrando y salir. A ver, que me toque un sheriff. Nah, no, ya, hay que seguir. Oh, los baños. Aquí se puede hacer caca, ¿no? <risa> Chica, no, no me confío de esa chica ay, ay, ay, ay, ay Siento como que van a traicionarme Ay, ay, ay no, Esa chica, esa chica es la, la impostor No, no, no, me va a matarme, va a matarme matar. es el impostor? ¡Ay! soy algo, soy yo algo Soy yo algo Ay, ¿en qué? Pero ni no me di cuenta Ah, este juego Está más difícil me he jugado juego llamado para que trata este juego y, y un server llamado ServerPip me dijo que me meta ahí para que, no, para que me cargue más rápido, no se están laggeados. Así que bueno, vamos a para allá. Bueno, no, yo me cargo, a ver cómo es este juego. Padre, bueno, ya. Ah, este es que, <ríe> nada, no, ya. Eh, okay. ¿Qué se supone? ¡Uh, es un pulpo! si sí, lo puede coger si sí, me dijo que se puede hacer esto que más se puede hacer esta mochila de queso oh wow este de aquí equipar a ver ya lo tengo a ver voy a poner voy a cogerlo wow lo tengo otra vez me gusta más el pulpo se ve más bonito a ver no me he dado cuenta de que había algo acá me dijeron que había algo acá me dijeron que si que si me, si quiero me puedo gastar algo para ver que me sale que quiero gastarme algo A ver que sale recuperar el presupuesto ya tengo 300 tengo mucha plata a ver qué se puede hacer con esa plata y esto qué es máximo así yo tengo que exportarme ya a ver qué pasa a ver dónde está aquí está yo tengo este gigante es de Pascua. Oh, vamos a ver qué se pasa. 11 días No, no entiendo eso. Pero se supone que... Es, es, es Pascua y no puedo coger nada. A ver si hablo en español. No, habla en inglés. Es que no entiendo ni un carajo. A ver, me dice que tengo que coger los juegos de Pascua se supone que son esos huevos 339. Esto cuánto cuesta hoy oh, vale 400. Sí, 339. ¿Con, eso? Con esto no me puedo gastar, creo que mucho. A ver, este lugar que es se llama North Vamos a ver qué es. A ver, vamos a ver. A ver, ¿por qué es, esto? ¿Qué es este lugar? Esto creo que es un lugar de adopción. Sí. Acá es de mascotas. Mascotas. Mascotas, sí. Había leído eso. De esto no me da cuenta. A ver, ¿esto qué es? Se puede bajar. ¿Qué tal mi pulpo? ¿Qué tal el pulpo? ¡Guau! ¿Wow me tiraban dos pies <ríe> a ver, vamos a para acá vamos para acá, vamos para acá esto qué es? a ver, vamos a comprar uno de estos huevos que tanto vale? 250. Esto de aquí 700, no voy, no, no voy a alcanzar Debería yes, esto De aquí, 1450 Eso no lo voy a alcanzar, por nada que okay, Me dice creo que, que Quiere pedir A ver, que tome agua No sé si quiere comer también No puedo ver Menos ¿ve? Voy a ver que otro no tiene bien esto no, oh, los vehículos. Me oh, gusta banana. No se puede ir, Vamos a ir afuera para ver si podemos coger el carro banana afuera. Uy, oh, sí, vamos a manejarlo. Tienes que ir a tu, a tu hogar culpa. ¿Cómo no de esta cosa? Me recuerdo, no sé. Sí. Bueno, yo creo que aquí, uh, ya es suficiente. Bueno, bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Y denle like. Este video se llama Jugando Roblox en Roblox. <ríe> Jugamos un poco a todos juegos y va a costarme mucho la edición. Así que, bueno, espero que les den la like, más que sea. Porque este video me ha durado mucho y me ha costado mucho la edición. Así que, sin, bueno, antes de todo, denle like y suscríbanse si quieren más contenido, sí. Díganmelo en los comentarios y me lo también me ven dándole like. Si este video tiene más de 4 likes, voy a subir más contenido. Voy a subir un juego llamado Friedai nick Nick Game algunos ya lo conocieron, algunos no y algunos sí. Ese es un nuevo no, que se está haciendo popular. Así que... Bueno, si quieren eso, denle más de 4 likes. Que... no bueno, ya. Sin nada más que decir, me despido. Adiós.